Somos un oh. millón de géneros días para todos. Bendiciones de parte del Señor para cada uno de ustedes, para todos los seguidores del Ministerio Un Millón de Guerreros. Buenos días, bienvenidos a nuestro día de oración. Estamos en los sábados de oración. Aquí estamos a las 10 de la mañana, hora de Colombia. Allá en Europa son como las 3 de la tarde en algunas partes 4 de la tarde, allá en África también, más o menos 4 de la tarde. Y a todos ustedes le damos la bienvenida a esta transmisión en vivo y en directo eh, que tenemos en el día de hoy. Vamos a estar orando por todos aquellos que están siendo atacados con espíritus de muerte espíritus de difuntos, espíritus de cementerio, como usted le quiera llamar. Ese es el tema que vamos a estar tratando hoy. Vamos a guerrear, vamos a orar. Usted sabe que todos los sábados es tiempo de guerra espiritual. Los sábados. Tiempo de guerra espiritual. No se vaya a perder absolutamente nada de lo que vamos a estar tratando en esta mañana. Ya estamos por aquí nuevamente. Eh, ya saben que el tema que vamos a estar tratando hoy es, eh, estamos es orando por personas que están siendo atacadas por espíritus de muertos. Vamos a saludar eh, a todos los que están en las redes sociales, todos los que están conectados con nosotros en esta hora. Eh, todos esos hijos espirituales, seguidores, ministros, también le damos gracias a Dios que muchos ministros se conectan con nosotros todos los días aquí en nuestro eh, devocional diario, gente de Argentina, también gente de todos los países, tenemos en Facebook, tenemos en YouTube, tenemos en Luis en Twitter, mucha gente que nos sigue de diferentes países. A todos ustedes, bienvenidos, Mónica Irene de Chile. Eh, vamos a ver qué otros países están por aquí conectados. Vamos a ver. Eh, es, eh, Lile, Lile Elida desde Bucaramanga, Colombia. Aquí está eh, desde el Bronx. Está la negrita del sazón herida. Ok. Esta mujer se ve que sabe cocinar. Por aquí está Nelsa de Venezuela. También le bendecimos en esta hora. Todos los países del mundo conectados en este horario para estar en la guerra espiritual. Para que esta concepción desde México, Un saludo para ti en el día de hoy, desde Venezuela, Graciela Sánchez, eh, William eh, Juan, desde la ciudad de Las Murallas, allá en Campeche, México. Bueno, Cielo Velázquez de desde Cali Cali eh, Cali Valle en Colombia Por aquí está Alicia de la Garza Un saludo para Alicia Una mujer que es de mucha bendición para nuestro ministerio Allá en Portville En eh, California Saludos Carmen Julia desde Montería, Colombia. Vamos a ver qué otros países están por aquí. Está Luis Alberto desde Buenos Aires, Argentina. Está México también aquí. Eh, León, desde la ciudad de León, en México. Déjenme le bajo aquí a esto para que no nos molesten eh, con llamadas en esta hora, porque estamos aquí ocupados. Tenemos muy buena eh, eh, conexión con todo el mundo aquí hoy. Tenemos una buena conexión para que está Tania, que nos bendice, eh, para que está Alondra de México, tiene nombre así como de artista de novela. Eh, Digna, son las 4 de la tarde en Francia, 4.09 en Francia, Qué bueno, están en Europa conectados con nosotros. Eh, por aquí está Johanna William, desde Jacksonville, allá en Florida. Vamos a ver que más? Acá está Rosemary desde Panamá. Desde Panamá, ciudad de Panamá, Panamá. Acá está Rosalía Chiva en Paraguay. Eh, mucha gente de México se ha estado conectando. Hoy, Jessica, que está ya en Cartagena, Bolívar, la ciudad que todo el mundo desea estar Ahora en diciembre, mucha envidia para ti, Jessica, que vives en la ciudad más codiciada para pasar las vacaciones. Alejandra Solís, eh, eh, la saludamos también a su esposo, a su esposo también lo saludamos, eh, allá están en Puebla, México. Saludos. Gente de todo el mundo, un saludo para Juan Pablo Moretti, que nos envía su ofrenda, su leída, desde Cartagena de Indias, Argentina. En fin, mucho, mucho. Eh, Yamile Parodi, buenos días, liberando a mi familia de estos espíritus de muerte. Bueno, no son espíritus de muerte. Son espíritus de muerto. Son dos cosas muy distintas. Juan Fernando Castro desde Frankfurt, Alemania. Eh, Carlos Ortega desde Bolivia. Por aquí está ley Elida desde Bucaramanga. Eh, bueno, tenemos gente de Europa. Por aquí está Diana desde España, Marian, Texas. Tenemos una muy buena sintonía en esta hora, ya tenemos una buena cantidad de personas conectadas, así que vamos a, a, vamos a irnos acomodando ya para iniciar en esta mañana. Gracias por aquellos que siempre ofrendan, aquellos que siempre están haciendo su donación aquí en vivo, para todos ustedes, gracias. Usted puede dar su ofrenda aquí en vivo. Eh, así que, eh, vamos a unos pequeños consejos y ya regresamos. Bueno, les estamos invitando allí para la iglesia Un Millón de Guerreros en Barranquilla, donde por la misericordia del Señor estamos allí pastoreando. Mañana tenemos tres servicios de liberación: tres servicios donde estaremos liberando de brujerías, de hechicerías, son liberaciones presenciales. Allá estamos en Barranquilla. Si usted está necesitando de una liberación presencial, pues allá los esperamos en nuestra iglesia, un millón de guerreros en Barranquilla. Bueno, ya venimos a entrar ya de lleno en oración. Si usted tiene alguna necesidad de oración, liberación de ataques espirituales, sanidad de problemas de salud, una administración especial o alguna consejería de problemas personales. Busque nuestra página web www.unmillondeguerreros.com Cuando entre a nuestra página, busque la sección Contáctanos. Allí le abrirá todo el contenido de teléfonos que tenemos dispuestos para usted en todos los países del mundo. Usted puede llamar desde su WhatsApp y será atendido por uno de nuestros pastores, especializados y entrenados para orar por usted. Un millón de guerreros es un ejército de guerreros altamente preparados que velan por el bienestar espiritual de todo el mundo. Usted puede llamar desde cualquier país del mundo. Nuestra atención no tiene ningún costo. Si usted desea bendecir a alguno de nuestros pastores, eso es voluntario. El Ministerio Un Millón de Guerreros tiene como objetivo el bienestar espiritual de toda la familia. gracias a Dios que nos permite estar aquí orando con ustedes y por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este día, bendecimos tu glorioso y poderoso nombre, y en esta mañana, Dios, pedimos el respaldo de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu esté con nosotros, ese Espíritu de poder, que a través de eh, de este canal, podamos llegar a mucha gente y mucha gente reciba liberación. Señor, que seas tú tocando toda persona que está conectada con nosotros en esta hora, guarda la transmisión, que legiones de ángeles sean defendiendo los equipos, destruyendo todo espíritu que quiera sabotear, dañar, destruir esta transmisión, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, hoy tenemos liberación de espíritus de muertos. Oiga bien, espíritus de muertos. Eh, no vayan a confundir esto con espíritus de muerte. Una cosa es de muerte y otra cosa es de muerte o sea, eh, espíritus de difuntos o espíritus de cementerio, espíritus de difuntos o de cementerio, de panteón, como dicen allá en México, oración de liberación de espíritus de muertos, Espíritus de difuntos, espíritus de cementerio, eh, de gente fallecida. Estos son, esto es lo que vamos a orar en el día de hoy. Eh, y le digo, una cosa es espíritu de muerte y otra cosa es espíritu de muertos. Hoy es liberación de espíritus de muertos, de difuntos. Bueno, eh, ¿de qué se trata esto o cómo nosotros sabemos si estamos siendo atacados con espíritus de difuntos, de cementerio, de muertos? Bueno, estos espíritus tienen alguna sintomatología en el cuerpo de la persona y voy a estarlo hablando para que usted más o menos se chequee si de pronto usted es uno de estos eh, personas afectadas con estas cosas. Son trabajos de brujería que hacen en los cementerios. Hay otros que no lo hacen en el cementerio, sino que lo hacen en un altar. Y en el altar invocan el espíritu de una persona ya fallecida. Colocan eh, la foto de la persona ya fallecida la invocan y trabajan con ellas. Eh, esa es, así se hacen las purguerías con los espíritus de los muertos. Usted sabe que trabajos en cementerio abundan. Eh, cada vez que abren una fosa, porque la van a, a trasladar los rectos hacia un nicho o hacia otro lugar, y cada vez que abren las eh, las fosas o abren las las bóvedas eh, eso eso sale una cantidad de fotografías una cantidad de cosas metidas allí muñecos y de cuánta cuestión eh, porque eh, eso eso lo utilizan mucho los cementerios son muy apetecidos para, para los brujos, para poder hacer brujería a otras personas bueno, eh, ¿cuál es la especialidad de los espíritus de muertos? Eh, son los espíritus que utilizan para tormento eh, los utilizan para tormento oye los utilizan para atormentar personas, también los utilizan para enfermar. Lo utilizan para enfermar. Y lógicamente también los utilizan para matar. Estas son las tres son las tres razones por las cuales utilizan los espíritus de los muertos los que utilizan, espíritus de difuntos o de cementerio para atormentar a una persona, para enfermarla o para matarla. Esas son eh, eh, las razones por las cuales utilizan los espíritus de los difuntos que están enterrados en el cementerio o personas que la gente tiene fotos, saben que ya murieron y con esa foto Invocan el espíritu de la persona y lo esclavizan para trabajar. Los brujos esclavizan a los espíritus de los muertos. Eh, esclavizan a los espíritus de los muertos. Esta, los brujos esclavizan los espíritus de los muertos para trabajar con ellos. Eh, por ejemplo, en brujería se le llama, a un espíritu de un muerto se le llaman prenda, o sea, una prenda. Una prenda es un espíritu de muerto utilizado para hacer daño a alguien. Se apoderan de ese eh, de ese muerto o de esa prenda se utilice se adueñan de ellos a través de un hueso que haya pertenecido a ese, a ese muerto. Entonces se, se llevan el hueso, lo meten en su caldero y trabajan con esa prenda a mucha gente. Eh, eso es eh, los espíritus de los muertos, tienen muchas maneras para trabajar. Lo trabajan con un hueso o lo trabajan con una foto del muerto que ya murió o trabajan directamente en la tumba del muerto. Son las tres maneras como trabajan con los espíritus de los muertos. Usted me va a decir a mí, eh, o sea, eh, el mundo espiritual no concuerda mucho con la teología. O sea, la teología... Es, hay muchas cosas en la teología que son teóricas, eh, pero el mundo espiritual no se rige por eh, la teoría de la teología. El mundo espiritual es activo, eh, se mueve. Entonces, eh, la teología enseña que la, los espíritus de las personas que ya están muertos, pues ya eso no pueden eh, regresar, no pueden estar en este mundo porque ya están muertos pero en el mundo espiritual utilizan a los espíritus de los muertos los espíritus de los muertos están activos activos y no son demonios son espíritus de muertos usted me va a decir, no, esos son espíritus eh, demoníacos que toman la forma y no sé qué usted puede inventar una cantidad de cosas, son espíritus de personas muertas o sea, aunque no cuadre con su teología, son espíritus de muertos. Eh, los espíritus de muertos son espíritus fríos. Hay espíritus calientes y hay espíritus fríos. Eh, los espíritus de los muertos, lógicamente, ustedes sabe que todo lo que son espíritus fríos. Estos espíritus estos espíritus entran eh, en el cuerpo de una persona a través de los pies entran por los pies se le vuelven eh, se le vuelven fríos los pies sienten el frío en los pies voy a explicarle algunas cositas de esto antes de comenzar a orar para que usted sepa para que usted se se, se analice por si de pronto usted está siendo víctima de estos espíritus. eso se entran por los pies y se pegan en la espalda. Se pegan en la espalda eh, eh, en el área de los, entre los dos homoplatos, entre el cuello y la espalda. Ahí se acomoda y la persona va a sentir el cansancio y el peso ahí en esa parte donde el espíritu se pega. Eh, eh, estos espíritus se manifiestan, oiga bien, a las seis de la tarde, se manifiestan a las seis de la tarde, porque son espíritus eh, nocturnos, esa es otra cosa, o sea, los espíritus de los muertos son fríos, y los espíritus de los muertos son nocturnos. O sea, su función o su activación comienza a las seis de la tarde. Entonces son nocturnos. ¿Qué les quiero decir con eso? Que de pronto usted durante el día no va a sentir nada, pero apenas llega a las seis de la tarde. A las seis de la tarde comienza el escalofrío. Comienza el frío en el cuerpo comienza usted a sentir eh, el malestar, ¿no? Porque qué comienza usted a sentir el malestar? Porque a esa hora es que eh, se presentan los espíritus de los muertos. Eh, ¿Qué es lo que producen estos espíritus cuando están en la vida de una persona? O sea, producen, producen depresión. Oiga bien... Producen depresión, pero recuerde, recuerde que, que esa tristeza es una tristeza espontánea que comienza a las 6 de la tarde. Si usted, se le, se le, usted tuvo una pérdida, un problema y está triste, eso no quiere decir que usted le mandara un espíritu de muerto. Usted está triste porque perdió a alguien, eh, porque perdió algo y está triste por la pérdida. Eh, pero estos productos, estos espíritus de muertos producen una depresión. Eh, a, las seis, ¿a, qué hora? ¿A qué hora se manifiesta esa depresión? A las seis de la tarde. Es de, una depresión. Eh, unas ganas de llorar. Ganas intensas de llorar. oiga esto, déjeme y arreglo aquí un poquito aquí, que coloque una palabra mala aquí, eh, producen unas ganas intensas de llorar, la gente llora y llora y no sabe ni por qué llora. Eh, pero, pero recuerde que la clave, la clave está en esta hora, 6 de la tarde. Esa es la clave, esa es la clave. O sea, si le entra tristeza, eh, a las 10 de la mañana, ya eso es otra cosa. Ya eso es que se le fue el marido, o perdió una plata, o qué sé yo. Pero cuando te le vienen esas ganas de llorar a las 6 de la tarde, unas ganas intensas de llorar, ya eso es un espíritu de muerto. Los espíritus de muertos producen desespero. Producen desespero. O sea, por eso atormentan. Oiga esto. los espíritus de muerto producen un desespero unas ganas de correr unas ganas de caminar unas ganas de salir corriendo eh, por eso lo utilizan para atormentar porque la persona se vuelve loca quiere correr quiere coger para acá correr para allá no tiene quietud quiere estar caminando eh, por ese desespero recuerde los síntomas tienen que ir todos. O sea, la depresión, las ganas de llorar, ganas de salir corriendo. Ellos producen un dolor eh, no tan intenso, pero sí un dolor tenue en el pecho. Un dolor eh, en la parte baja. Oiga bien. En la parte baja del pecho. Eh, por ahí por el esternón. Si usted me, me puede captar aquí en todo el pecho, en la parte de abajo, en el esternón, eh, entre la costilla y el estómago, por ahí por esos lados, porque ese espíritu a esa hora intensifica su fuerza en ese lugar y la persona siente como un dolor ahí en el pecho. Entonces, los espíritus de los muertos producen desespero, producen tristeza, ganas de llorar, ganas de salir corriendo, eh, un frío. Y eh, eh, recuerde que las horas son seis de la tarde. Las personas también escuchan voces, porque los espíritus de los muertos atormentan. Las personas escuchan voces. Oye, okay. entonces hay que tener muy en cuenta todo esto, ¿ok? Eh, eh, todo lo que tiene que ver con eh, un espíritu, espíritu de muerto. Ok. Gloria a Dios. Seguimos aquí con la sintomatología de estos de los espíritus de los muertos, eh, ¿Para qué los envían? ¿Para qué envían los espíritus de los muertos? ¿Para qué los envían? Los envían para secar a una persona. O sea, ¿cómo así que secar a una persona? Lo que pasa es que el espíritu del muerto se pega en la espalda y comienza a absorber la vida de la persona absorber la vida, la persona va a sentir ganas de estar acostado, acostado no come y se va secando se va secando los ojos se le van poniendo blanco los ojos blancos y se le cae el pelo y comienza a caersele el cabello vamos a quitar eso de pelo y vamos a colocar cabello, porque pelo hay en todas partes del cuerpo, pero el cabello solamente es de la cabeza, entonces los ojos se le ponen blancos y se le cae el cabello, eh, pero quiero decirle que usted tiene que tener varios de estos síntomas, si a usted se le cae el cabello es posible que usted tenga alopecia, o sea que eso no tiene nada que ver con espíritu de muerto. Pero si usted tiene los ojos blancos, cada día está más flaca, eh, tiene los ojos hondos, eh, para durmiendo, le da le desespero, le da frío, entonces ahí sí no es a peces, ahí es un espíritu de un muerto que está funcionando en su vida. ¿Okay? Entonces, si se le cae el cabello y no siente nada de lo demás que ha hablado, usted no tiene ningún espíritu de muerto, usted lo que tiene es calvicie ya tiene que buscar un tratamiento para la caída del cabello. Bueno, entonces, ¿para qué mandan esto? Ya usted sabe que esto lo mandan para atormentar, para enfermar y para matar. Eh, recuerde que los espíritus de los muertos los trabajan en cementerio y los trabajan en altares en altares colocan la foto de la persona que ya murió, la invocan, la esclavizan para que ataque a ciertas personas. Bueno, esto es más o menos una introducción para que usted sepa de lo que vamos a orar. ¿okay? Así que prepárese allí y vamos a guerrear también los que les gusta aprender para que usted sepa ¿Cómo es que nosotros enfrentamos a estos espíritus de muertos? ¿Cómo se enfrentan a los espíritus de muertos? Padre, gracias. Te damos, Señor. Comenzamos a guerrear, comenzamos a orar delante de tu presencia. Estamos en este momento. Pedimos una unción especial en esta hora, Dios, que tu Espíritu Santo ministre grandemente que recorra el mundo entero, donde esté un dispositivo conectado con nosotros, ahí estará el Espíritu Santo ministrando. Comienza a tocar mujeres que están allí conectadas, hombres que están conectados, niños, ancianos que están conectados con nosotros en esta hora, tu Espíritu Santo comienza a a caer sobre ellos, donde te encuentres, en el país donde estés, comienza a recibir del Espíritu Santo en esta hora, te cubrimos con la sangre de Jesús, cubrimos tu casa, cubrimos las puertas de tu casa con la sangre de Jesús, cubrimos las ventanas con la sangre de Jesús y desato los sentidos espirituales, desato tus ojos, para que veas en el mundo espiritual. Vas a tener visiones, a medida que vayamos orando, eh, las visiones se van a ir activando. Tú vas a ver cosas que están sucediendo en el mundo espiritual. Desato el olfato, el espíritu de muerto huelen a podrido, ¿no? Por ser espíritus muertos, esp piden un olor a podrido a pudredumbre. Señor, en el nombre de Jesús, fluye más Dios, activamos el olfato, activamos el oído, que seas tú ministrando grandemente, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora Dios comienza a tocar, en el nombre de Cristo, comienza a recibir de la presencia del Señor, eh, tú tienes la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Tú tienes la autoridad y el poder que te ha dado el Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, tú puedes romper toda cadena, tú puedes deshacer toda obra de las tinieblas con la autoridad que Cristo te ha dado. Ahora, en el nombre de Jesús, deja el temor, deja el miedo... Deja el temor que viene represalia, que te van a atacar, que te van a no sé qué. Deja tanta locura y concéntrate en el poder de Dios. Dios está contigo y Dios quiere eh, ayudarte. Lo primero que te voy a decir es apártate de los brujos. Por ningún motivo visites brujos para consultarlos. Si estás pasando por estos ataques espirituales, no vayas a recurrir a ningún brujo, porque vas a empeorar las cosas. Busca de Dios, porque los que los tienen así enfermos y embrujados son los brujos. Entonces, ¿para qué vas a buscar a esa gente si esa gente es la que te tiene así? Así que eh, ellos son unos asesinos, matan gente sin misericordia. Eh, después que le paguen ellos matan a quien sea con sus brujerías. así que eh, vamos a orar Padre en el nombre de Jesús ahora Dios derrámate con tu poder Dios las visiones se activan las visiones se activan tus ojos espirituales se activan en esta hora vas a comenzar a ver en el mundo espiritual en el nombre de Jesús, ahora Dios, nos levantamos en guerra contra toda brujería que han hecho contra nosotros, contra todo altar. Hable, hable, repita lo que yo voy diciendo. Diga, nos levantamos en guerra contra todo altar de brujería que nos hicieron con espíritu de muertos. Y todo trabajo que nos han hecho de entierros en cementerio, trabajos en cementerio, en el nombre de Cristo Jesús. <coughs> pedimos tu poder, pedimos tu unción, tu presencia con nosotros en esta hora y en el nombre de Jesús nos levantamos en guerra contra todo brujo que nos está haciendo brujería. Esas personas que también pagan a los brujos, que contratan brujos para que nos maten, para que nos enfermen, para que nos arruinen, para que nos vuelvan locos. Esas personas ahora en el nombre de Jesús. Señor Ángeles, con una lanza dorada, una lanza. Ahora, expréselo, dígalo, con una lanza. Y ahora esa lanza, sea enterrada y le atraviese pecho y espalda a todo brujo que se está levantando contra mí dígalo en el nombre de Jesús esos brujos que se están levantando contra usted que están pagando a brujos hay unos que usted sabe el nombre usted sabe quiénes son hay unos que no saben de todos modos si usted sabe diga el nombre y diga, le entierra la lanza, le entra la lanza por el pecho y le sale por la espalda. En el nombre de Jesús de Nazaret, brujas que pagan para que nos ataque, también reciban en esta hora la lanza en el pecho y le atraviese al otro lado. En el nombre de Jesús, Señor, y ahora pedimos que tus ángeles se lleven a estos brujos vivos, se los lleven al abismo, se han arrastrado por los ángeles y se han absorbido por el abismo y se los lleven vivos, así como tú te llevaste a Coré, que te lo llevaste vivo al Seol, en el nombre de Jesús, así también se han llevado estos hijos del diablo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor ahora Dios, todo lo que tienen en el cementerio. En el cementerio tienen trabajos a nombre mío, dígalo. Trabajos a, son, a nombre mío. Si usted tiene un familiar que está siendo trabajado, que lo tienen trabajado con estos espíritus, entonces usted diga que todo trabajo que tienen a nombre de tal persona, porque usted sabe quién es, diga el nombre de la persona. En el nombre de Jesús de Nazaret, Ahora, todo espíritu de muerto, escucha bien, escucha bien, todo espíritu de muerto, escucha, los espíritus de muertos los esclavizan para que hagan daño. O sea, ningún espíritu de, la, de una persona muerta está hecho para destruir y para dañar a otro. no es que los brujos, como hijos del diablo que son, los esclavizan y los obligan a atacar a otras personas. Entonces, en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerto en cementerio que ha sido esclavizado por estos brujos, que ha sido esclavizado, ha sido invocado... Y ha sido esclavizado, obligado a trabajar para dañar personas. En el nombre de Jesús ahora, esa ceremonia de invocación que hicieron de ese espíritu de muerto, lo anulo en el nombre de Jesús. Sus palabras tienen un poder tremendo. Usted anule toda esa eh, ceremonia de invocación, y de esclavización que le hicieron a esos espíritus de muertos en el nombre de Jesús. Todo eso queda anulado, todos esos ritos, todas esas velaciones de invocación quedan sin poder en el nombre de Jesús. Todas esas oraciones con las que alaron al espíritu del muerto, todas esas oraciones quedan anuladas. Y ahora en el nombre de Jesús... Los espíritus de muertos que están encadenados, esclavizados, obligados a trabajar en el nombre de Jesús, las cadenas se rompen en el nombre de Cristo. Las cadenas que les tienen se rompen. Todo espíritu en cementerio que ha sido esclavizado, hoy se libera en el nombre de Jesús. Lo liberamos en el nombre de Jesús, rompemos las cadenas que lo ataban y que lo esclavizaban. En el nombre de Jesús, toda oración, todo rezo que te hicieron para esclavizarte, esas oraciones quedan anuladas, esas oraciones quedan sin poder. Y hoy, a ese espíritu, a todos los espíritus de difuntos que tenían... Eh, esclavizados, hoy los declaro libres en el nombre de Jesús, quedan rotas las cadenas y quedan libres, se pueden ir a su lugar y queda prohibido volverlos a invocar, ninguna invocación que vuelvan a ser servida, queda desactivada Toda oración de invocación de espíritus de muertos y de esclavización de espíritus de muertos en el nombre de Jesús. Así que esos espíritus de muertos les estoy hablando en el nombre de Jesús, <coughs> que los enviaron a atacar, los enviaron a atormentar, a volver loco a mucha gente, los enviaron para arruinar, para enfermar, para destruir personas para matar personas, esas órdenes, quedan anuladas en el nombre de Jesús. Nosotros como autoridad espiritual, liberamos a esos espíritus de sus obligaciones, de esas obligaciones, que le habían impuesto los brujos, quedan libres, y en el nombre de Jesús, ahora, váyanse a su lugar, suelten a toda persona, que tenían atada, toda persona que estaba siendo atormentada por un espíritu de muerto, suéltala, suelta a esa persona y vete a tu lugar, estás libre, vete a tu lugar. Yo no puedo condenarte a ti, ni destruirte a ti, porque tú fuiste esclavizado por un brujo. En el nombre de Jesús te vas, suelta la mente, de aquellos que estaban siendo atormentados. Suelta el cuerpo de los que estaban siendo enfermados, que estaban eh, eh, muriendo, que se estaban secando. Sal de ellos en el nombre de Jesús. Salgan de ellos en el nombre de Cristo. Espíritus de muertos que los tienen en fotos, en altares, los tienen ahí, velándolos, esclavizándolos. Muchos de ellos son familiares del mismo brujo. Oye esto. Muchos de los espíritus que hay en los altares son, son espíritus de personas de la misma familia del brujo. Y que él lo utiliza para esclavizarlo, para hacer sus trabajos. En el nombre de Jesús esas fotos de los difuntos que están en altares son quemadas y dejadas sin poder en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Cristo, todo espíritu de muerto que invocaron y esclavizaron y están ahí las fotos en los altares, en el nombre de Jesús, las velaciones para invocar esos espíritus se anula, la ceremonia de invocación de esos espíritus de muertos, quedan anuladas, quedan destruidas las oraciones, los rezos de invocación quedan sin poder y en el nombre de Cristo todos esos espíritus de muertos que estaban en altares hoy rompo sus cadenas y deshago la esclavización que le traen, se rompe se rompe toda orden que el brujo te dio queda anulada toda orden que te dieron los brujos para atormentar para matar, para enfermar para destruir personas para volver loca a personas esas órdenes quedan anuladas en el nombre de Jesús y ahora esos espíritus de muertos quedan libres sus cadenas son rotas y váyanse, suelten a las personas a nivel mundial. Toda persona a nivel mundial que está siendo atormentada por espíritus de muertos. Les ordeno que la suelten en esta hora, en el nombre de Jesús. Se va el frío del cuerpo. Se van de los cuerpos los espíritus de los muertos. Fuera, quedan libres. váyase a su lugar. Y anulo toda esclavización. Queda anulada totalmente. Y no pueden volver a esclavizarte. Váyase a su lugar en el nombre de Cristo. Y suelte a las personas. Suelte en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora usted respire profundo. Y se va ese frío que mantenía usted en el cuerpo. Se va ese cansancio de la nuca, del cuello se va ese cansancio, ese dolor en el nombre de Jesús personas que estaban encerradas con esquizofrenia comienzan a ser libres su mente se aclara su mente se libera todas esas personas que estaban encerradas en cuartos oscuros que no querían bañarse que estaban escuchando voces en esta hora son libres en el nombre de Jesús. Se liberan, usted respire profundo. A nivel mundial, el Espíritu Santo está libertando a toda persona que estaba siendo atormentada por espíritus de muertos. Están siendo libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora todo todo es espíritu de muerto que fue esclavizado por un palero o por un brujo que cogieron el hueso del muerto para esclavizarlo. En el nombre de Cristo Jesús, ahora quemo y dejo sin poder ese hueso y quito toda autoridad en él. Y en el nombre de Jesús, toda ceremonia de esclavización, queda rota y ese espíritu queda libre. Vete, esa prenda queda libre. Vete en el nombre de Jesús. Vete a tu lugar. Rompo las cadenas que te ataban y que te esclavizaban. Toda orden que te dieron queda anulada Y la orden es que te damos nosotros, que somos la autoridad en el mundo espiritual, te decimos es que sueltes a toda persona que estabas atormentando, que estabas enfermando y que estabas matando, suéltalas en el nombre de Jesús y te vas a tu lugar en el nombre de Cristo. Te vas a tu lugar en el nombre de Jesús. Usted respire profundo, te respire profundo y comienzan a salir. Vamos. Respire profundo y comienzan a salir los espíritus de muertos. Comienzan a desprenderse. Comienzan a salir de los cuerpos. Comienzan a salir de las vidas. Vamos en el nombre de Jesús. Suelten los cuerpos en el nombre de Cristo. Suelten las vidas en el nombre de Jesús. La unción de Dios ministrando fuertemente. Vamos, el frío se va. Usted respire profundo. Usted respire profundo. Y bote, vamos. Respire profundo. Y exhale. Salen espíritus de muertos. Salen por la respiración. Salen por eructo. Salen por vómito. Salen por tos. Salen por bostezo. Fuera. El frío se va. El frío de los pies... El frío en la espalda, todo eso se va en el nombre de Jesús. El cansancio, la pesadez que había en la espalda, todo eso se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Se desprende en el nombre de Cristo Jesús. Señor y ahora Dios, sigue ministrando, papá, en el nombre de Cristo. Se va desprendiendo, se va el frío, se va el tormento. Ese desespero que sentía la gente, esas ganas de correr, esas ganas de salir corriendo, todo eso desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo eso desaparece en el nombre de Cristo Jesús. te respire profundo, vamos. Respire profundo, vamos, en el nombre de Jesús. Respire profundo, salen. Fuera los espíritus de muerto se desprenden de los cuerpos en el nombre de Jesús a nivel mundial. Se va fuera en el nombre de Cristo, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor liberando, el Señor liberando, te respire profundo, siendo libre. Los hijos de Dios están siendo libres. En esta hora, en el nombre de Jesús. Hay unos que están vomitando, hay unos que están eructando, hay unos que están bostezando, pero están siendo libres. En el nombre de Jesús, están siendo libres. Aleluya. Vamos, poder de Dios fluyendo en esta hora. Poder de Dios fluyendo en esta hora. Vamos. Libres de esos espíritus de difuntos. Libres. En el nombre de Jesús. Todo eso se va. Todo eso desaparece. Fuera, en el nombre de Jesús. Vamos, respire profundo. Vamos, en el nombre de Jesús. Se va el frío, se va el desespero, se va la angustia. Fuera, en el nombre de Jesús. Se va el desgano, el desánimo, la sonolencia que te mantenía este espíritu de muerto. Todo eso se va en el nombre de Jesús. Las voces, usted que sentía voces, todo eso se desprende, todo eso se va, todo eso sale en el nombre de Cristo Jesús. Todo eso sale en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El poder de Dios derramándose, el poder de Dios fluyendo. Vamos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre, te alabamos, oh Dios. Te alabamos, mi Señor. Vaya colocando su testimonio aquí. Vaya colocando su testimonio todos aquellos que han sentido la diferencia, todos aquellos que han sentido el cambio en su cuerpo, respire profundo, bote, coloque allí su testimonio, vamos en el nombre de Cristo, la gente siendo libre, la gente siendo libre, vamos en el nombre de Jesús de Nazaret, libres en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te amamos, Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hay gente que ha tenido visiones, que han estado viendo mientras estábamos ministrando, y han estado viendo. En el nombre de Jesús, la foto que te tienen en el altar y foto que te tienen enterrados en el cementerio, entonces se quema. Todo eso lo dejo sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret gloria a Dios le damos gracias al Señor por aquellos que están ofrendando coloque aquí su ofrenda vamos aquí mismo en el chat coloque su ofrenda gloria a Dios la gente siendo libre recibiendo liberación gloria a Dios Gloria a Dios. La gente recibiendo liberación. Vamos, en el nombre de Jesús. Qué lindo es Dios. Qué bello es Dios. Coloque su ofrenda aquí de gratitud a Dios. Aleluya. Dice Alejandra, bendiciones pastor, mucho frío. Se fue un dolor en mitad de mi pecho, bostezos y lágrimas eructos. Gloria a Dios. Amén. Así es la gente siendo libre. Gloria a Dios. La gente siendo libre de estos espíritus de difuntos. Bueno, coloque su ofrenda, coloque también su testimonio aquí, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por ahí le damos gracias a Jenny Rodríguez y bendecimos sus finanzas, su vida y su familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, vamos a ir ofrendando, vamos a ir ofrendando mientras van colocando aquí los testimonios de las liberaciones que han sucedido hoy en este día. Vamos. Gracias, mi querido Sergio, por esta ofrenda que nos envías. Ok, coloca aquí su ofrenda. Los hermanos que estaban preguntando cómo se ofrenda, cómo hacemos para ofrendar. Bueno, ya le voy a decir cómo usted puede ofrendar. Vamos a explicarle para que usted sepa cómo se hace, cómo se ofrenda. Gloria a Dios. Vamos a colocárselo por aquí. Aquí está. Aquí está. ¿Cómo hacer donaciones en vivo? Bueno, las donaciones en vivo se hacen con tarjetas. Se hacen con tarjetas de crédito. No aceptan tarjetas débito. Tiene que ser de crédito. ¿Cómo se hace? Primero, dele clic donde está el signo de pesos. Allí. Ahí debajito del chat. Ahí se lo voy a colocar. Mírenlo. Ahí está el signo de peso Usted denle click allí y se le abre tres opciones. Está el super chat, super, super sticker. Yo les recomiendo ese super sticker. Y le salen estos muñequitos. Cada uno tiene una ofrenda debajo. Eh, los verdecitos son una ofrenda más grande y eh, cuando son amarillos ya suben y salmón son más grandes, son ofrendas más grandes y las rojas son ofrendas de 100 entonces usted escoge una escoja una de esas, vamos a ver cómo se ven acá en el chat, vamos a ver esta Mire cómo se ve en el chat. Vamos a buscar otra por aquí, esta. Mire, así se ve en el chat cuando usted da la ofrenda. Otro, este, este. Bueno, ok, aquí está otro. Vamos a, a escoger uno para explicarle cómo se hace esa ofrenda para que salga aquí en vivo. Vamos a coger uno de 100. Los de 100 son los de ro los rojitos. Ese. Este es de 100. Bueno. Entonces usted escogió eso. Entonces ahí debajo donde está el azulito dice enviar. Que le da clic. Y se le abre el formulario para llenar la tarjeta. Aquí está el número de tarjeta. Que son estos 16 números que usted ve aquí. Te los coloca allí para ofrendar. Le piden el mes y el año. Entonces, usted mira en la tarjeta aquí en esta parte y ahí está el año en que fue, en que se vence. Aquí está el CBC. ¿Cuál es el CBC? Estos tres números que están en la parte de atrás de la tarjeta. Ahí coloca su dirección y inmediato, da aquí donde dice comprar, ahí le clic y listo ahí sale la ofrenda aquí en vivo y en directo en el chat ok gloria al Señor entonces le damos gracias a todos aquellos que ofrendan aquellos que dan su ofrenda en el Señor le damos muchas gracias gloria a Dios por sus ofrendas. Aquí está Sergio Hernández, le damos gracias por su ofrenda. Vamos a ver quién más está por aquí, por aquí está Iris, le damos gracias a Iris. Saludamos a Jessica Sianzi, que vuelve por acá, no la veíamos hace rato. Aquí está Corgi, Gorghi, gracias por tu ofrenda, por aquí Tatania, gloria a Dios, la gente siendo libre, ¿no?, siendo libre de estos espíritus de muertos, por aquí está María, desde Londres, Europa, allá son eh, las cinco de la tarde ya, eh, gente botando lágrimas y bostezos. Liberación. Respire profundo y vote para que siga siendo libre. Por aquí saludamos a Norma. Norma Márquez, gracias por tu ofrenda. Gracias que Dios te multiplique. María Ramírez. Gracias María de aquí de, de Colombia. Por aquí está Angie, Angie Rodríguez. Gracias, Angie. Muchas bendiciones para ti. Saludamos a Emma, Emma Molina, también que nos bendice mucho. ¿Quién más? Alexander, Alexander Rodríguez. A ver quién más está por aquí. Por aquí está Nora Pérez, que le damos... Nuestra gratitud en el día de hoy. Pamela dice, la gente siendo libre y los religiosos sufriendo. para aquí está Lorena, mucho por pesos. Picazón en mi zona íntima. <coughs> la gente siendo libre de estos espíritus de muerte de difuntos. Ok. Le damos gracias a Dios por este tiempo de oración y de guerra espiritual. Usted cada día va a aprender cositas nuevas. Va a aprender nuevas maneras de liberar y de reprender. Bueno, está la gente dando su testimonio. Muchos potesos, picazón, Aleluya. No consultar a los espiritistas, o sea, a los medios. Sí, señora, que no, no, que no se les ocurra. Ok, llegamos a la hora. Le damos gracias a Dios y gracias a ustedes que nos prefieren, que siempre están aquí conectados con nosotros. Les enviamos un abrazo grandísimo a todos ustedes y que el Señor le bendiga grandemente.